Los choferes que transitan por la vía que comunica al municipio de Pimentel con la vija, se quejaron este miércoles por las condiciones que presenta esta carretera. En la ocasión que la veo está muy detallada, se ve muy, muy, muy, muy acabada. Bueno, la calle aquí es un desastre porque aquí no hay quien se duele de esto. Tiene mucho tiempo aquí? Sí, se tiene más de 10 años y si es posible un desastre. era mucho tiempo así. Oye, oh, la vida entera. Esto lo tienen ellos como para atrás calle. No quieren arreglar esto. Tanto dinero que, que malgatan. ¿Me entiendes? Y no hacen nada por, por lo que tienen que hacer. No, que aquí no hay autoridad para este pedazo. Porque esto lo tienen en el olvido. Y por aquí no pueden pasar ni máquina ni nadie. de oye. Porque no hay autoridad para este pedacito. En cámara, Pedro José Tifa, NTN, Robinson Polanco